Indy Kuznetsov le puso los puntos a Martín Bossi, córtala. Eso no es tu show. PH Podemos hablar es un programa distendido donde jamás suelen ocurrir peleas o situaciones incómodas entre los invitados, excepto cuando revelan cosas de dolorosas de su intimidad. Sin embargo, este sábado, Andy Kuznetsov se mostró muy enojado con uno de sus invitados. Entre sus invitados se encontraban, Luciano Pereira, Martín Bossi, Andrea Rincón, Brenda Tnicar y Pata Villanueva. El ciclo comenzó con su buena onda característica, hasta que durante el segmento Punto de Encuentro, Andy explotó contra Bossi. Todo ocurrió cuando Andrea relataba una anécdota de infidelidad, mientras ella hablaba el humorista no paraba de gesticular y lanzar frases en broma. Cansado e irritado, el conductor del programa tuvo que intervenir y fue durísimo contra el humorista. Martín por favor, córtala. Córtala con las caras, córtala, para porque no me pasó nunca esto, te lo digo bien, córtala. Eso no es tu show, no es el teatro. Estamos todos y vas a tener tu momento, ¿sabes?. Los demás invitados no sabían si se trataba de una broma y continuaban riéndose mientras la discusión entre Kismet Sofibos se aumentaba. ¿Qué? Córtala. ¿Qué? Andrea está contando algo y es una falta de respeto. Volvió a insistir Andy ante la mirada atónita del comediante que atinó a pedir perdón. No me pidas perdón a mí, pedile a tus compañeros. Porque es la historia de ella, si vos te cagás y te chupa un nuevo, hacelo y si no, cálmate. Entonces, cálmate, cerró el periodista. Mira el tensísimo momento.